Akinana es y simile, yuga, jaro mesi, ale rusleni mochiga, ligretu gomichi simibale, ligale gomichi mochiga, reurare daramli, liga viene ale abemi alwe juani, alwe juani, tacho basli galile, enoni Anlicha Tile, stile, salima Anlichi. Lig wi y ligmenile ale, Lige Ralambri ka simivale Ale Juani astigchi Ligue Juani Ligue reurale Bauchi bo su ale Lige boiche anile na auka harelwe Juani Yuga Harume. Viler alambri hurio Yuga. Machinalga tachiriwi mekko, napu ligue bilerio bauchi bokbuga reuralia. Lige Juani Yuga e Yena Mekka. Si vale Juani astigchi ligue Anele. Mueve Alguerio, napomuése hasta Yabe horani anlichi Bacochi coche, na Bahuniga na alge bajo niga. Al raramli rebrasti, ligue suvab raramli simiva, napu alguerio asti, ligue juanica aneli. Vilerio pecha nigme mejuko alguenochli, honorug table, yasaka saca, alguerio napriga alguerio raramli rebramla. Emi aboi Rane negrawa, napu ne anye. Neca tabre Cristo hu, napunawa parre Neca fe enagme jukru, gatesia raramri yuga. Raramrika, alwe si si bagru, napugiti alwe kame huarura, avenastekme tekme chi. <muchas> Neca penescura me jukru. Neca Napu irmehu napu ligne huichi vilerio. akene napu ligue akene alwe rio raichachi, we Lige hipeco, astine. Alwe yoka avenas tekme nimli hukru. neca, matamenas tekme nimli hukru. Aviena anile juani. Alwe parre nawagme. Al huehu su nureme. Ne cape gena huichimova vestegmehu. Ne cape napuequibeni gena huichimova, pelakira Ichamehune. Al hueh napu rebgachka nahuagmehu. Al cru su benegme, ligue su guabga nureme. Al hueh cru, napuetele boné, ligue na rebgachi. No viweka ralambli jena wichimoba mochigme, table bichiggo Ralambli la bichigme ka, raichli, wwek machimela, la bichigli onorugme. Alwee napo ponorugme jura pare uga'chka, alwee ka raichme juu onorugmete. Onorugme asirga la rasalga yale alwa bo ne alwara. Napuriga al huerio lagainamra, onorugme la raicha. Al huerio katableresilame napugiti onorugme yame kame su wabga. Al no onorugme ka, huégale bohne inora. Liga uriiale napuriga su wabga nuremra. nulembra. Vilerio la onorugme inora. Al hueca asirga la semarga natamra gena wichimovasga. Ligaminami, Nabi vestega Asimela, Onorugme, Yuga, Padre Bugachi, Napulige Muxa. Pilerio, Sairugme Nisa, Ka, Onorugme, Inora, Yuga, Alweka, Tassine, Onorugme, Yuga. Onorugme, Ka, Pe, Aminacho, Resitri, Raweli, Ya, Asimela.